Ser voluntari o voluntaria d'una entitat es vincular en graus diferents de compromís a un projecte, dedicar temps personal a actuar a favor de la comunitat i les persones. Les entitats LGTB que donen serveis tenen un núcleo important de persones voluntarias en el suport de tasques solidàries, organitzatives i d'actuació. El voluntariat és, per a aquestes entitats, bàsic. Para el Calçal Nanda, el voluntariat penso pues, que es el el, el activo más importante que tiene el casal en este momento porque sin, el, sin las personas voluntarias el casal no, no tiraría es decir que el trabajo del casal es, es básico el, el, las, las personas que estamos trabajando de forma voluntaria si no no podíamos hacer nada porque si no tenderíamos a profesionalizar el, el el trabajo la actividad del casal y entonces una parte del hay un, un personal profesional necesario pero básicamente si no hay un detrás una masa de socios de voluntarios y de personas que trabajan de forma diferente no no llegaríamos a hacer nada. El voluntariat es una ina básica porque nosotros eh, tenemos más serveis y por tanto somos una entidad también prestadora de serveis y en aquest sentit está prestada por voluntarios y voluntarias y por tanto son gente que requiere una formación Perquè els serveis on estan dirigits al col·lectiu LGTB com per exemple el telèfon 900 Rosa que cal una preparació fem dos cursos eh, a l'any. són dos cursos que s'han pensats que duran uns tres mesos en el que tenen toda tot una temàtica eh, molt àmplia des de temes evidentment de la de salut, també de, diferents, de dels diferents col·lectius y també a nivell doncs, de legal no? de tot l'àmbit també eh, pel que fa al tema dels drets del col·lectiu LGTB. Les diferents entitats sempre s'han mogut entre la militància i la professionalització, cosa difícil a la majoria de casos per mancances econòmiques, però també en destaquen la qualitat del compromís social del voluntariat. Sin el voluntariado no sería posible las organizaciones y me entiendes que en momento, malgratas parle molt de professionalització que està molt bé, és a dir, no vol dir que no es fàcil la teva feina, desde una base y criterios criteris professionals que es pero evidentemente desde la participació y eh, el voluntariat. Y eh. por tanto, desde una base de una a la entidad a partir de partit, eh, petites participacions, fins a la formació que implica, doncs una Implicación mínima, fins a un grau me de implicación, fins y tot doncs, està a la comissió permanent. Per tant, ya tot tipus de voluntariat y también los grados de implicación. Los diferents projectes que son possibles son de una amplia gama y en molts casos cal una formació específica que ayudi a desenvolupar la tasca voluntària. No només hacemos els dos cursos, digamos, mal año, porque de alguna manera se va a i doncs y no se va a ir siempre, digamos, a sino que también hacemos reciclaje, que también considero muy importante, porque son temas de que constamelo con también cal un reciclaje, no? porque hace todas las aspectes de salud, en, en el tema de la que es un tema muy cambiante, en el tema de las ITS, sovint a vegades ya en alertas de salud, que también cal ampliar a determinadas malalties, infecciones de transmisión sexual, que son puntuales y que cal de que els voluntarios, también tienen una formación. Siempre, evidentemente, cuidarlo, mimarlo y formarlo. Voy a decir que hay espais también de formación, que justamente no sean guayanes si sean al octubre, al noviembre, a finales de año. Y en los momentos que corren, doncs el, el, el voluntariat eh, cubrirá un papel eh, para las entidades, importantísimo, porque la profesionalización está muy bien, pero los profesionales, la medida que son profesionales, requieren una contraprestación económica, cosa que en las organizaciones eh, de gays y lesbianas, eh, las que correm aquí en la ciudad de Barcelona, doncs, eh, no puede ser, la, la gran mayoría, y por tanto, el trabajo y los proyectos han de hacerse en voluntariat, por tanto, implica una coordinación, organización y formación que no le de dejado a la banda y tanto, pues, se, se ha de se han cuidado porque, digamos, tienen un otro estatus. Donada la importancia social de la tasca voluntaria, las entidades evidencian la necesidad de cura y formación, pero también algunas obligaciones sociales que haurien de donarse en consecuencia. Siempre escuchan al que fins y fin a on i que también se serveixi. O sigui, Así no? en en tant en tant, que hay que topar y hay esta dialéctica. En cerveza, en Taranquán, doncs veis que hay algo para el cual creo que trabajo y aspiro a una sociedad X, la del nuestro país, y que un país que sigue de una determinada manera, amb participació participación. Y por tanto, la media vez ha de y se aferra solo a, a, a los criterios y al i a, i a ideal de món en al cual yo sumiu yo en y yo voy. Hay una demanda creixent pensem que dentro uh, del colectivo LGTB la gente está muy interesada, uh, la gente está muy interesada en participar, uh, en formar porque de alguna manera también es una aprenentatge que... Uh no es, no? o sigui, de alguna manera costa, ¿no? O sigui, ¿cómo hago yo para formarme en temas LGTB? Eh, Nosotros tenemos una expertesa de muchos años y això de alguna manera, pensamos que es valorado por el colectivo LGTB y, eh, de alguna manera, también personas que, fins i tot durant, eh, anys han visitado durante años han estado voluntaris han acabado donant la formación, no? porque pensamos que hay muchas personas que son eh, profesionales, que se han incorporado y que, de alguna manera, también han incorporado el discurso y han aportado también part del su bagaje profesional, desde abogados, psicólogos, etc. No? Uh, per tant pensamos que es un tema que retroalimenta, no? o sigui nos oferim a la comunidad, pero uh, horas también las personas que venen uh, a la coordinadora, de alguna manera, a part de el su voluntariat en el, el rosa en el tema en la Rosa, porque fa a nivel de internet, por mail, también a nivel presencial, y en diferentes temas de mucha formación constante que, además, a se reivindica. ¿no? Pensemos que quizás cabría, de cara a no sé, un futuro propio, ¿no? potser pues, profesionalizar, porque tenemos un bagaje y tenemos una expertesa y que quizás estaría bien arreglarla ¿no? y, de alguna manera, oferir pero de una manera quizá, pues, que tot tengáis alguna mena més incentiu incentivo a nivel académico, ¿no? porque es un bagaje que penso que nosotros pues, también habríamos de hacer lo balé. Al dinamismo y al compromiso forman parte del perfil de las personas voluntarias, y en el ámbito LGTB, la visibilidad y la construcción de xarxa son un plus, James preable.